Queremos empezar invadiendo las, las playas de California es un poco la primera conquista de California Yo de Santa a un ya estamos oh, okay. por qué playa por qué playa empezamos hoy sí, sí. claro, qué playa qué playa, playa? playa? puede no, no, mejor cuál es la que tiene un ambiente Santa Bárbara esta? Esta. Santa, eso... Santa, Santa Bárbara, Bárbara. Sí. Santa Bárbara es ah, verdad hay que volar la Santa Bárbara hay que volar la Santa Bárbara la Santa Bárbara es donde están todas las todas las municiones del ejército la, Santa Bárbara. Santa Bárbara, la playa de Santa Bárbara Sí. ¿Eh? Sí. Sí. ¿Esta fiesta? ¿Esta fiesta? No, claro, es ¿Es? ¿Eh? ¿Esta fiesta jugaría allí? ¿Estarían bien? ¡Claro! Es el montón de gente con esa fiesta. ¡Vamos a empezar con fiesta! ¡Claro! ¡Claro! O sea, claro ¡Es una no? sí. no, invasión de fiesta, invasión de fiesta! In de fiesta. Ay ¡Surferito! ¿Hay surferito? ¡Pero estás tú de chivato! Me dices ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es buena idea! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! <risa> y, entonces, ¿y ¿hay gente para colgar las Sí, árboles sí, sí, sí, ayudarnos en la conquista de la playa de California Pues... ¿Sí? Pero no sé si puedo ayudarte porque... la es gente me... doble, eres una gente doble No, pero la gente me conoce <risa> Claro, eh, por pues pues como... ¿No ¿no la gente doble, no tienes ayudar gente doble, <risa> pero, Trabaja para nosotros y para ellos Y luego el que te dé más, pues ya te va a ¿sí? poner. Oye, he venido con la fiesta Ahora su nombre va a ser <risa> Chini Poker Face Pokerface. Poker Face ¿El agua tuya? Sí Sin chupar, Bien, ya tenemos un contacto, mira qué rápido va esto. entonces, es que nos, nos cortaron las telas, la policía, CAT de telas, el 11S, el 11S, el 11S nos cortaron las telas por la mañana. Eran naranjas, antes había unas naranjas. serio? Sí, y fue el 11S, el día de, de los atentados de las torres gemelas. El 11S, el 11 de septiembre, el 11 de septiembre. 11 de septiembre ¿no? Y entonces fue la caída de las telas gemelas. Entonces, en represalia, en, en, en, en revenge, revenge, we want to conquer United States. Eh? I, I think think just... Pero, pero, ¿Pero ¿por qué? <risa> no sé, ¿sí? igual que Irak, ellos invadieron... Irak. Claro, ¿no? claro, Claro, claro, no, no, no, no, no, nosotros invadimos a trastornio, ese es el plan, ¿estás de acuerdo tú? Oh, vale Pues entonces quieres formar parte de, como agente doble de las Fuerzas Armadas de Cachondeo, del ejército de Cachondeo las FAC, la FAC, Fuerzas Armadas de Cachondeo, FAC Fuerzas Armadas de Isso é como fatigue, party, uh -huh. sex, labs. <laughs> <laughs> you then, <Smile intake> então, é, é, se Secret agent. Secret agent. Secret agent. Você quer ser o secret agent Arbat? La FAC? Yo soy capitana Ella la capitana Beach, es la capitana, capitana Beach. Beach. Sí. Beach, de playa. Playa, beach de playa. Playa de playa. Playa. De playa. Una he <laughs> <de playa. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> A ver que no expliquen cómo se pronuncia bien porque sí. yo tampoco ¿Cuál lo es lo sé? la diferencia entre ¿eh? Beach, playa y Beach. A <laughs> ver, <laughs> a ver cómo one one, one one one. One. So we have Beach. Yeah. entender hay una es como la es beach es como beach beach beach beach beach ah, yes. beach beach beach beach beach beach sí claro. ah, Thank <laughs> you. Gracias, ¿eh? todo bien, ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eso, no, no, no, no, no, Vale, no, no, no, no, no, no, todo no, que no, no, no, no, no, no, no, fusilar. no, no, no, no, no, no, no, agua un sí, no, bueno, no, Aquí hacemos fusilamientos, pero <Ahí>. <¿Tenemos un fusilar? risa> Que tengáis un buen día. Bueno, entonces este es el armamento que vamos a empezar a usar para conquistar ah, las, para las la, vallas de para la, la FAC. FAC, ¿no? Sí, para la FAR. Vamos a. Esto, esto se usa si alguien, si alguien cuenta algún mal rollo, un drama. Una paranoia. una paranoia. ¿Pero qué está dentro? ¿Agua? ¿Quiere que te fusile? No, gracias. Esto de que de fusile? No, de perro de De Sanset. ¿Quiere que te fusile? Te puedo fusilar la cabeza y puede parecer que disparo a cámara, pero no. ¿Te ¿No? ¿Crees que te fusile yo? No, No, no, no no le ha caído igual, no lo hagas más. Vale. Entonces, empezamos por la playa de Santa Bárbara. Vale. Vale. Eh, ¿tú, ¿Tú vuelves allí pronto? Pues cuando empezamos la misión. Vale. <risa> eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> Vamos. Eh, un punto. Secret un punto. Ayendo, <risa> agente secreto de California. <risa> ¿Pero secreta. qué, qué cano yo? ¿Eh? <risa> ¿Qué ¿Qué quieres? ¿Qué, qué quieres? <risa> Vivir contento por toda mi vida. Esta es la misión de las fuerzas armadas de Cachorro. Dinero no va a haber, no, no, no. pero van va a haber bienes y servicios. Sí, Póntelo bienes. más cerca, porque es el único que está comiendo. Entonces, y, y allí hay bungalows, en la playa de California hay bungalows. ¿Bungalows? Bunga, bungalows. bungalows. ¿Qué pasa aquí? Sí, bungalows. sí. Bungalows. Yo quiero vivir en un bungalow, en la playa. Comandante Chapata, que mira, mira, ya va avanzando la, la conquista de Estados Unidos, él es de California, nos ha informado que la playa de y Madrid es la playa de Santa Bárbara y ya, no, ya tenemos un contacto, es un agente secreto. Yo puede llevarte al presidente ahí? ¿Al presidente? ¿Quién? ¿Sí? ¿A No, no, de mi... ¡Ah, de California! ¡Suaseneguer! ¡Suaseneguer! ¿Sí? ¡Hostia! No, ¡Tenemos que vencer a Suaseneguer! No, no, no. ¡Tenemos que vencer a Suaseneguer para conquistar California! ¡Esto mola cada vez más! Vale, no entonces ahora le puedo dar plan. Vamos a retar, vamos a retarlo, sí, vamos a retarlo, vamos a retarlo. Reto a Arnold Schwarzenegger a una batalla a muerte con Water Gun en las playas de Santa Bárbara. Si tienes huevos, invítame a un avión y vuelto allá. Con la, de la Beach. Estoy esperando la respuesta de un Pero sí que sí. No, pero... No, no, no, de hecho. no, no, no, no, no, no, Calvonia, de sí. ah, tú, no, oh, Yo, me gusta mucho. No, no, no, eso es broma. Ella usted ya te lo da de ¿no? esa. Yo sí, claro, tú ¿no? ¿No? No, ¿no? Con esto no sé cómo te eh. Mira, Yo de la vida. Ay, te la mano. Ay, te like te tengo la Agente secreto, la madre. Vamos, vamos a hacerlo oficial. Necesito mi nombre. ¿Eh? ¿Agente secreto? Te... No, no. secreto? Chocolate ah. doble. Agente secreto. Chocolate <laughs> doble. Chocolate, eh, chocolate Double chocolate. Double chocolate. Double chocolate. Double chocolate. <laughs> double chocolate. <laughs> Dame el déjelo, déjelo, un momento déjelo, Sherry, que estamos haciendo un nombramiento, coño. Bueno, déjelo, eso, déjelo, eso y hacemos el nombramiento. déjelo, déjelo, a ver. A ver. A ver. déjelo, ¿no? eh, eh, de... de... chocolate déjelo, déjelo, déjelo, Secret. déjelo, déjelo, déjelo, déjelo, déjelo, shake Ahora tenemos de funny es Vamos, la verdad la la la es es This is the last one. This is the last one. This is the